y los cantores de Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Feliz 2023 familia que este año, mire, les regale mucha salud, mucha paz y mucha prosperidad a todos ustedes. Les saluda Shanira Blanco. Gracias por acompañarnos para presentarles el primer sorteo de Lotería Electrónica de este 2023, hoy martes 3 de enero. ¡Qué bendición! Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Isarel Román de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro M. Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que está con nosotros aquí en el estudio. Mire, arrancamos este año nuevo con un nuevo ganador de premio secundario. Esto fue en el sorteo de ayer lunes 2 de enero del Double Play. Escúchese, fueron 50 mil dólares con jugada automática vendida en Selectos Coamo. Muchísimas felicidades a ese ganador o a esa ganadora lo que significa que para mañana el Powerball te da la oportunidad de convertir tu año nuevo en uno millonario porque subió a 291 millones de dólares, señores. Y déjeme decirle, Loto Cash no se queda atrás. Mañana está en 530 mil dólares, que son buenísimos, y te lo puedes llevar, mira, en un solo pago, al igual que la doble revancha que subió también a 105 mil dólares. Esperando a todos por ti. Juega y haz de este nuevo año. Que sea uno grandioso con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha. Lo... Soy Lotería Familia. Escuche añada ahora el Wild Ball. Y descubra esta nueva forma de ganar. Este es el bolo que le da a usted la oportunidad de reemplazar, reemplazar cualquier número ganado del sorteo para ganar premios secundarios de ahora. En adelante, pide esa jugada con Wild Ball. Y precisamente pasamos con el Wild Ball de esta tarde. Mucha suerte. Primer sorteo del año. Adelante. Y el Wild Ball es el número 2, es el número 2. Pasamos al Pega 2 de esta tarde. Mucha suerte, adelante. Primer número del Pega 2. Número 8, 8, siguiente número. Número 0, número 0. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy. Es el 8080. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 0. Cero. cero, Siguiente número. Número 5. 5. Último número. Es este, el número 7, señores. Número 7. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 057057. Ahora pasamos al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4 es el número 3. 3. Siguiente número. Número 9.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 Muchísimas felicidades a todos esos ganadores del primer sorteo del año de Lotería Electrónica. Muchísimas felicidades. Para más información, entra a en nuestra página oficial de internet, loteríasdepuertorico.pr.gov. No se pierda el sorteo de esta noche a las 9 p.m. Gracias por acompañarnos. Excelente tarde y sobre todo para ustedes, mucha salud. Feliz año nuevo. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica fiesta, WIPR y los cantores de Bayabón